Cuando yo hablo, que lo he hablado bastantes veces, que nosotros los dominicanos como país andamos mal en todo. Y que las cosas que se ven en este país, en este paisaje nuestro, no se ven en ningún otro sitio. Estamos cansados de señalarle cosas, que la impotencia mata a uno. Y a veces la gente puede pensar, caramba, pero más si es exagerado. Yo le he presentado varias cosas que yo le he dicho a ustedes. Esto, en un país de verdad, no se ve. Nada más se ve aquí. Muchas cosas. Son innumerables las cosas que yo le he presentado aquí, que yo le he dicho a ustedes. Miren, esto nada más se ve aquí. Entonces tenemos que reaccionar como pueblo. ¿A qué me refiero? Porque usted no va a ver esto que yo le voy a presentar y que voy a comentar con ustedes. En ninguna otra parte. En dos cárceles del país, en Montecristi y La Vega, un preso vivía como si viviera en casa de campo, con todos los lujos habidos y por haber. Y sacando una pistola, yo quiero que Ángel me presente, eso es en Montecristi, en La Vega, sale un preso que tenía una discoteca en la calle de La Vega, bailando y perreando y, y con una mujer, no, pero señores, pero nosotros, pero ¿dónde usted cree que una cosa así se va a dar? Que no sea en República Dominicana. Y no es que yo quiero exagerar que son realidades que uno lo vea a diario, y eso es lo que logra descubrirse. De los desatinos que se producen aquí. Es lo que logra descubrirse. Vamos a ver si Ángel me presenta. Eh, ¿Qué pasó con Ángel? Oigan, un preso hasta enseña una pistola, señores, en plena cárcel. Y gracias a nuestro amigo y hermano Junior Matrille y a los gigantes que siempre toman este programa en cuenta. Pero la presión que me crea, yo yo, yo a veces me, me embullo y me, y me contento con, con la con la temporada de Béisbol, pero después después me incomodo porque es que la gente presiona mucho por la boleta. Buenas tardes. <risa> Buenas buena tardes. <risa> tienes que bajar el televisor. Sí, era Valgar, que te llama. Adelante. Pero, pero tú no, no sabes la última o tú, tú, tú sabes eso. Ay, que el escudo a la bandera se lo quieren quitar. Ay, pero yo tengo días que hablé de eso. Usted está como dejando de ver este programa. No, no, porque yo estaba viendo a, a Pitágara, que lo estaba diciendo. Pero yo... Pitágara. Pero yo he hablado bien? de eso, yo he hablado de eso. Y salió en el 37. Ya yo hablé de eso, eso ya es noticia vieja. Lo que pasa, lo que pasa es que yo, yo, yo estaba en Fe, no estaba... Está bien, okay, está bien. El, el primero que habló de eso fui yo Miren señor, entonces Hoy va a haber un juego interesante A propósito Entre el escogido Que es que esté en primer lugar invicto Y los gigantes que esté en segundo lugar De modo que Hay que ir al estadio Vale la pena, miren esta vamos a presentarle, oigan, una discoteca en una cárcel, señores, eso lo vamos a hacer en República. Y una suite, vean, vean esto, esto es un preso en una cárcel en Montecristi, veanlo ahí. Mire, señores, nosotros tenemos que hacer algo con este país, pero nosotros vamos a dejar que este país se nos siga destruyendo por irresponsabilidad y por indiferencia como ciudadanos. Pero nosotros tenemos que hacer algo A menos que no todos nos hayamos convertido En una recua de bandidos Pero nosotros tenemos que hacer algo Pero eh, este partido que está dirigiendo este país Ha fracasado en todo, señores Buenas tardes Buenas tardes, buena tarde. buenas tardes Omar Sí, buena, un placer Omar, con el país no hay que hacer nada, es contra estos delincuentes que han pervertido... Pero yo, no estoy diciendo, los yo, país. pero yo no estoy diciendo que contra el país, es con lo que están gobernando Con esta gente, o, Omar, eso es porque salen las redes Pero lo que se cuece es, es, hay muchas cosas que no saben. eso es gracias a las redes ah, sí esto, mismo. esto es, esto es podrido por, es por todas partes sí, gracias, es, bueno, no. gracias, gracias a usted señores si sí, nosotros tenemos que hacer algo porque se nos va a destruir el país y vamos a poner otro, una discoteca en la cárcel de la vega señores pero es una vergüenza, pero y es que vamos vamos a dejar, miren eso en una casa una discoteca en una cárcel. pero Dios santo y qué es esto miren miren eso en una casa, en una casa Mujeres que le llevaban a ese preso, y él hizo una discoteca para él bailar con ella, y, y, y todo. Por eso, y, y, y puede alguien, porque se esté beneficiando de este gobierno, justificar una vagabundería así. ¿Y hasta dónde es que vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Pero nosotros, nosotros como ciudadanos, tenemos que actuar, pero nosotros tenemos que actuar, señores. Buenas tardes. Omar. Un placer, Omar. Yo te quería hacer una pequeña pregunta. Adelante. Órime, si es si esto que está pasando dentro de del PLD, por ejemplo, Leonel está haciendo eso con su propia gente, o, o, o, o como quien dice, con sus hijos, que prácticamente que tiene 20 años siendo presidente del partido, y le manda a poner una bomba a sus hijos y al partido, que será otro partido que hará. Ah, terrible, terrible, eso es así. Eso es así. Eh, entonces, señores, lo que está ocurriendo en esta media isla. Tenemos una llamada, buenas tardes. Buenas buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Mi eh, caballero, su programa es un programa muy visto en, en esta comunidad. ¿Cuál es su comunidad? Le habla Antonio Rojas de Sabana Grande de Hostos. Ah, en Hostos, sí. ¿Eh? Usted se recuerda cuando Villadinader denunció que en las cárceles habían grandes privilegios. Sí, claro, claro y, que sí. Y, y de inmediato le cayeron todos sí. los medios de comunicación. Sí, sí. sí. Que tenía que llevar pruebas, que tenía que hacer, llevar eh, documentos y todo para él demostrar que era verdad. Pero aquí hay eh, presos que salen a jugar gallo los sábados domingos. Bueno, ahora que usted dice eso, déjeme decirle algo. Y usted vive en un pueblo cerca de donde, según denuncia, que me han hecho diversas personas fuera de cámara. A en Castillo hay un preso, que dicen ellos, los que me han dado la información, que mató a una persona ya en Castillo. Y lo condenaron un día de esto a 10 años. Estoy diciendo lo que esa gente me han dicho. Ay, que yo ni, ni había hablado de eso. Pero son varias personas de diferentes círculos. que me dicen? Que a ese preso que tuvo ligado a uno de la banda de Figueroa Agosto. Lo llevan los fines de semana a Castillo. A beber y, y los pasean por... Según me dicen eso. Que yo no lo dudo porque yo conozco caso. Bueno, una vez un preso. De esa fortaleza me contó él a mí. Ya está muerto. Me contó a mí que a él lo sacaban de noche. Y ahí iba a Caribe, iba, iba a parrandear. Y que un día se deleitó tanto. Eso ya hace un tiempo, claro está. Se deleitó tanto que le cogió, le cogió el día. Y venga dios de que traiga a esa fortaleza. O sea que esto es una vagabundería de país, esto es una porquería de país lo que tenemos nosotros los dominicanos.